Nunca sentirás algo así Tampoco yo creí que lo sentiría Nunca he sentido algo así Seguro tú tampoco lo creías Con mi amor Mi corazón está en plena recuperación Tú mereces todo el tiempo para ti Ahora solo piensa en el amor Pero eso sí, yo te pido lo mismo para mí Necesito también mucho amor Necesito los cuidados que te doy Necesito que me quieras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 de mis sentimientos yo no soy el dueño, Te quedaste con todas mis voluntades, Ahora navego en tu nave de novedades. La última vez fue tan hermoso navegar, Los dos navegamos sin rumbo fijo, El viento del deseo nos empujaba,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 Tibia. Nunca he sentido algo así, seguro tú tampoco lo creías.